Si lo pones en el squad, pues a otra semana me la hermano. A uno va a ser. ¡No veo! ¡Pasa, pana! ¡Qué va, no puedo, tú! ¡Mientras estudio ¡Me deja a mis padres! Que va hermano, que no me da tiempo, tío, para mí tantísima win. si no claro que vamos. Hombre, en verdad se pudiera, si fuéramos como suco. Estoy farmeando lo máximo que puedo, tío. Y llevo nada más que 120 o así ganar. Hombre, de todas pero las estamos? partidas que he jugado hoy, las he ganado. Todas. Claro. Joder, perra, eh. Claro, bro. No, pero, menos una. No, cuál. No sé, pero una perdimos, me cago. No, cuál perdimos. No sé, ah, no, meridima. la primera. La primera. No, porque la primera nos molestamos, pero la ganamos. No, pero ¿sí? una perdimos. Una me caso. Te lo juro. Una gente o aquí. Cual. Pero no, no sé cuál, cuál. pero una perdimos. ¿Y qué tienes de acá? ¿De cuatro ya o qué? ¿O cuánto tienes? No, me faltan. Eh, nueve décimas. Ojalá. Si lo pone de squad, pues otro se van a matar. Batió uno, 60 513, tú Este es tryhard, voy a tryhard Me ha hermano Roto Pero, y me tiraron el granada, ¿eh? ¿Ha sido él? Sí, ahí lo veo ah, me voy a poner por ahí voy nah, a hermano ¿Dónde? Aquí al frente de eh, eh. Batió No era bueno, pero me ha pillado con los mejores timing de su puta vida, hermano. Qué grande token. Yo te este voy a ir por el daño que hizo tu madre, bro. What the fuck? ¡Quita! No veo. Pasé bodyblock. <risa> Noo. Jórete. <risa> <risa> <risa> me ha hecho bodyblock y no podía pasar, loco. <risa> ¿Será, zorra? Claro, era mi mira ¿Hacia, ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se, se ha tirado, tirado este señor? Ahí dentro. Sí, está aquí. Tengo que la voy a robarlo, la Te este, este. Sí. pido sí, perdón no, no. y disculpas antes de hacerlo. Enemy, Enemy dropping into the AO. Mm. Aquí hay alguien en esta esquinita. Aquí en esta esquina hay uno. Sí, no, tengo una idea. Entra, entra, entra. No, entra, oh. entra, entra. no Tengo oh. que comprar un token. Has comprado un token de la suerte. Bro, este tipo lleva caca. Este tipo oh. lleva una caca. Tienes un wide hack, bro, que, que lo veo hasta en Miami, tú. Este tipo lleva, lleva una caca. Miami, bitch. Miami me da un fantasma, yo creo. Lo... Muévete, muévete, venga. Me estoy churrando los oídos, me comienza a sacar ra, ra, ra, Qué pesado, bro, el tío y tú.